¡Gracias! <laughs> ¡Gracias! <laughs> C'est les bonnes paroles de les choses, on part tout là la la, la. La la la no, la no, Si es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, J'enlève no, la puerta.